¿Cuánto se ha destinado para eh, atender eh, esta emergencia que tiene el país eh, por los incendios en la Chiquitanía? Este es el reporte que brinda también el Canciller del Estado a propósito del monto destinado como gobierno, como ejecutivo y también las gestiones en tema de la cooperación internacional. El canciller del Estado boliviano, Diego Pari, informó que al momento el gobierno invirtió más de 11 millones de dólares y recibió cooperación internacional para sofocar los incendios forestales en la chiquitanía. Los, los recursos que el Estado boliviano ha destinado hasta este momento son 11 millones de dólares y más de 11 millones de dólares recursos del eh, Estado boliviano, recursos que estamos contribuyendo como país, como gobierno nacional. Y los recursos que se han recaudado hasta este momento de la cooperación internacional son alrededor de 2 millones de dólares. Asimismo, anunció que hasta la próxima semana llegará el avión cisterna ruso y un helicóptero canadiense que fue contratado por el Estado para continuar con la tarea de sofocar los incendios.